soy Armando Constantino, director de esta estación experimental del INTA en San Pedro. Estamos hoy día eh, con un curso eh, de pulverización agrícola. Son, en realidad ha comenzado hoy y termina, concluye mañana, y el cual es dictado por el Ministerio de Agroindustria y nosotros colaboramos con las instalaciones y con equipos es este, una actividad muy interesante porque es demandada por toda el área de influencia de esta estación experimental que son cinco partidos de la costa bonaerense sobre el río Paraná y es una demanda además que surge en nuestro centro regional y en nuestro consejo local asesor que son los organismos de, que tiene el INTA como control social, donde se sientan todas las organizaciones del sector vinculadas al agro, vinculadas a las instituciones educativas, y en la cual este, el INTA recibe las demandas del sector y un poco nos marcan la, las líneas eh, de trabajo. Es así que, si bien nosotros somos una estación experimental... ...dedicada a los cultivos intensivos, como son los frutales... ...las hortalizas, los viveros, las aromáticas, las flores... ...pero también tenemos esta demanda de eh, los cultivos extensivos. Por eso hoy estamos dando inicio a este curso de pulverización agrícola... ...donde se han dado cita más de 50 personas... ...que son trabajadores que están directamente eh, día a día en el campo... ...con sus pulverizadoras aplicando. Entonces, es importante que esta gente que trabaja en el campo... ...se capacite y, y tome eh, conocimiento sobre deriva, sobre toxicología... Y, y modo de acción de productos químicos, eh, legislación, y al cabo de estos dos días ellos pueden, eh, se les toma una prueba y tienen acceso a tener un carnet de pulverizador. Así que es una actividad muy importante en la cual, vuelvo a repetir, confluye no solo el INTA como Instituto de Generador de Tecnología, sino también el Ministerio de Agroindustria, los municipios y además, obviamente, todas las cámaras agropecuarias que aportan a sus asociados que vienen a tomar el curso.